Esos son alumnos que se están induciendo al budismo.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 nos da confianza es que lo contratamos por el hotel, entonces bueno. Les vamos a dar un tip para venir a Baranasi. El mejor tip para Baranasi. No traigan equipaje eh, grande. Solamente nosotros traigamos esta mochilita o traigan a lo más una mini backpack. Porque como los taxis no llegan hasta arriba, son por las callecitas. Ustedes tendrán que cargarla, esperar pues a alguien a que vaya por ustedes para que la cargue y les lleve a hotel. Porque incluso ni ni sí, ni, con rixo, ni ni ni ni rixo, sí, ni, ni nada, ni rueditas, no. exacto. Porque las, las calles están. Sí está bastante... sí. No te encuentras no, muchas los... muchas <risa> este, <risa> percasas, <risa> sorpresas sorpresas en, en el piso. piso sí. De, no, de nuestras me amigas que las vacas. Pueden preguntar en su hotel, donde se vayan a quedar en Nevada y Libas, si pueden dejar las maletas como los otros. Sí, sí, es no Baranasi, desde nuestro punto de vista, una o dos noches es, está muy bien. Está muy bien. Entonces, dejan sí. su equipaje allá regresan.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 Saludos desde el Sarnat, lugar donde Buda dio su primer sermón. Aquí se eh, es conocido como Sarnat, Sargat. Sarnat, Sarnat, perdón. Sarnat, y en el año 1026 más o menos fueron hechas este antes bueno, de Cristo. Sí, antes de Cristo, Buda dio su primer sermón y también se fue hecho este como